Los tratamientos periodontales son súper importantes, que se consigue eh, muchísimas cosas porque está demostrado científicamente también que tener una boca sana afecta a, a muchísimas partes, a muchísimas no, a todas partes de nuestro cuerpo. Entonces cada vez lo están relacionando más con temas cardiovasculares, con personas diabéticas, problemas de la tensión. Eh, tenemos que recordar que siempre que tenemos bacterias en la boca nos afecta a todo el torrente sanguíneo. Con lo cual al estar en contacto con todo el cuerpo es evidente que el resto de las, del cuerpo tampoco eh, van a estar, no van a estar bien, van a estar mal. Entonces, eh, nosotros recomendamos fijo, fijo siempre, una limpieza al año, eso es, eso es lo más básico, básico, pero ya dependiendo de qué problemática tenga cada uno y de qué características. Dos, dos veces al año, o tres, o cada tres meses, o cada cuatro meses, dependiendo si hay una perimplantitis, si tienes gingivitis, dependiendo de las características. Nosotros siempre recomendamos pues el, eh, todos los aditamentos que podemos que puede usar el paciente, las sedas, los hilos, los interpros, todo con la finalidad de no dejar bacterias en la boca, no tener biofil, y, y con eso vamos a conseguir una salud general mmm, buena, estable y es para ello lo que hacemos las terapias periodontales.